De trabajo de, de otra empresa en la que estaba, eh, llegó un día en bicicleta y le dije: Oye, déjeme, me da chance de dar una vuelta en tu bicicleta. ¿no? Sí, y me di una vuelta en el patio que teníamos ahí en la, en la oficina y, y, y sentí, me dio una sensación padrísima otra vez, sentir el aire, ¿no? el, el movimiento independiente que da la bicicleta, padrísimo, y nada más de dar vuelta en el patio. Entonces dije: No, yo tengo que volver a tomar una bicicleta. Y después de treinta y tantos años, no sé, dije: Tengo que volver a agarrar una bicicleta. Y yo desde pequeño siempre tuve bicicleta, toda mi vida tuve bicicleta. Después, cuando fui creciendo, inclusive, para irme a la preparatoria yuto, y a la secundaria, me iba en bicicleta. Bueno, mi primera aproximación fue mi pareja, o sea, Omar. Yo veía cómo disfrutaba la bicicleta, ¿no? Y yo de niña, pues, había manejado la bici, ¿no? Y me acuerdo que me gustaba mucho. ¿Qué pasó en el Inter entre niña y adulta? <risa> no sé, pero perdí eso. ¿No? Y, y pues bueno, lo hacíamos antes de niños en lugares cerrados o más controlados. Ahora era pues intentarlo en la ciudad, ¿no? Entonces me apanicaba el saber si podía hacerlo y si podía manejarme en la ciudad. Y yo veía como él manejaba la bici y hacía piruetas y, y veía ese disfrute, ¿no? Y yo decía, es que yo quiero disfrutarlo como él. O sea, algún día lo voy a hacer. Me acerqué a una tienda de bicicletas y dije, oye, fíjate que yo necesito una bicicleta este, pues, mejor que esta. Mira, aquí lo paría el trabajo y me gustaría ir a otro lado, pero la verdad es que no me gusta mucho solearme desde siempre me, no me gusta andar en el sol. Entonces él me dijo, ¿y por qué no vas con un grupo de ciclistas? Bueno, bueno, me explicó que había eh, gente que rodaba de noche, básicamente en la ciudad y paseando por ella. Y pasaba por ahí seguido y los veía en la noche. Y siempre me llamó la atención verlos ahí... Eh reunidos y de ¿a qué, ¿a qué van? ¿Manifestantes o, o qué hacen? ¿Talleres de, de, de mecánica para las bicis o algo? Y un día me paré y les pregunté que qué hacían y ellos me contaron que eran un grupo de ciclistas nocturnos. Yo esperaba que dieran las 12 de la noche, que es cuando ya deja de circular el Metrobús, porque yo pensaba que era el único lugar seguro para andar en bicicleta en la ciudad, un carril confinado, eh, sin automóviles de por medio, y ahí mi barrio, a... iba yo a salir cuando de repente vi pasar un grupo de ciclistas que venían todos con sus lucecitas, sus chalecos, todo, y yo así, ey, ey, ey. y literal los alcancé, me uní al grupo y me empezaron a platicar que todos los martes en la noche se reunían y me empezaron a integrar la dinámica y así fue como me integré, literal. Eh, yo do, también doy clases eh, en la Universidad Panamericana y este y doy, es en la noche y un día que dije pues yo quiero llevarme la bici, quiero ver qué se siente llegar hasta la universidad con mi maletín y todo ¿no? Y ese día llueve, que no, espérate, esto si no me lo esperaba. Y entonces le pido a y ya sabes que pues la bici, etcétera, viene por mí, lo sube en el rack y le digo tengo hambre, entonces voy al chaparrito, le digo pues unos tacos al chaparrito. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Porque veíamos que estábamos siempre muy solos, ¿no? O sea, nada más era él y yo, él y yo, él y yo. Y ahí vemos un montón de ciclistas, ¿no? Chavos con jerseys, con los cascos. Y entonces a partir de ahí que empezamos a conocer más grupos, ¿no? Y entonces conocemos lo de los miércoles, el de los jueves, el de los... y vimos que había un montón de grupos. Entonces dijimos, oye, esto está padrísimo. Lo padre de las rodadas es que aparte de que haces un poco de ejercicio, de que te distraes, de que te relajas, de que te desestresas, es que aprendes muchas cosas de, de tu ciudad. Me gustan mucho las salidas donde hay como eh, otra actividad extra involucrada, por ejemplo alguna vez fuimos al, al Museo del Chocolate. La ciudad se ve totalmente diferente a lugares que a lo mejor en el día no irías, pero en la noche sí vas. Por ejemplo yo no conocía las Barrancas de la zona de las Mar de que me pareció fenomenal, porque había pasado por esa zona un montón de veces y como no te das el chance de, de conocer tres pasitos más, unas tres rodadas más. Pero la noche tiene en particular un, un, un poquito de magia y es que no hay tantos automovilistas. Después de las nueve y media, 10 de la noche hay avenidas que prácticamente están vacías y esa sensación de tranquilidad de que tú vas rodando sin que te tengas que venir preocupando por los automovilistas, la verdad sí, sí, sí es agradable. La ciudad es otra de, de noche que de día, en todos los sentidos, en el tránsito, en, en, en lo que ves, en la iluminación y para mí, al menos en mi gusto, mucho más hermosa de noche que El saber que puedes llegar a lugares Que jamás te imaginaste Que además, o sea Puedes conocer el destino Porque ya has ido Pero no es lo mismo Te sabe diferente Llegar en bici Después de 80, 100 kilómetros Dices lo logré Pese al cansancio Pese a lo que sea La desvelada, lo que sea Y la recompensa Que puede ser una comida rica O simplemente ya regresarte a descansar Pensaba yo que era muy sencillo y, y rodar. No se trata solamente de saber andar en bici, se trata también de saber las señales, de, de decir cómo tienes que parar, e incluso de, de venir bien acondicionada ah. para que te miren, para que te observen, para que los carros no se te vayan encima. Vas en grupo y te da confianza porque te puede pasar algo, se te puede ponchar la llanta, te van a ayudar, te enseñan inclusive. Que eso te da herramientas para cuando vas solo lo puedas hacer. Esto básico que, que te va a dar como confianza para andar en la ciudad, sí, yo creo que sí, sí ayuda bastante. Porque aunque es una actividad lúdica y un ejercicio y una distracción, también aprendemos a jugar. yo mismo pulir técnicas de cómo andar en la ciudad estando en un grupo. Y eso me da me dio la seguridad de cada vez ir más fácilmente solo a otras cosas en la ciudad como venir a trabajar. Yo he visto la evolución desde el 2012, que yo inicié en el ciclismo urbano nocturno, a la fecha sí se han convertido en escuelas, porque las mismas personas que organizan los grupos les han enseñado a los ciclistas cómo sí deben de rodar en la ciudad y cómo no deben de rodar en la ciudad. Y me enseñó muchísimo de conocimiento vial en bicicleta, ¿no? O sea, cómo realmente el ciclista, la verdad, estás muy al, al, al riesgo. Los autos, pues de alguna manera están un poquito más protegidos, el, el chofer, ¿no? cambio el ciclista pues está todo expuesto, entonces como tú tienes que manejarte, como tú tienes que ser prudente en ese sentido y no cometer locuras. ¿no? Porque cuando vamos a bordo de la bicicleta, pues no traemos bolsa de aire, no, no traemos defensas, no traemos carrocería, yo soy la bolsa de aire, yo soy la defensa, entonces si un coche te pega, pues a lo mejor tú le rayas el coche, lo abollas, pero a ti te puedes fracturar un brazo, te puedes fracturar la clavícula, te puedes romper unas costillas o en el peor de los casos te mueres. Pero nos ha tocado de todo. ¿eh? Nos ha tocado, sí, automovilistas que se desesperan y nos pitan y quieren rebasar. Vamos, yo siempre me he sentido muy segura con ellos en el aspecto de que como vamos en, en grupo cerrado, pues es más difícil, ¿sabes?, que un coche se te aviente y te lastime. Porque como ciclistas urbanos lo que tratamos es de que la gente que no usa bicicleta nos voltee a ver, se dé cuenta que esto es, es padrísimo, pero que además respetamos, ¿no? O sea, Siempre procuramos, el peatón siempre será primero, siempre tendrá la preferencia de, de la seguridad y decirle a los coches sin hablar con ellos, simplemente que vean nuestro orden, generalmente el grupo va muy en orden, que podemos convivir ciclistas, peatones y automóviles o motocicletas o cualquier otro vehículo dentro de esta ciudad. Yo creo que estamos en, una, en un espacio donde tenemos que aprender a convivir todos, porque estamos todos aquí. ¿no? Soy de la idea de que entre más gente Estemos allá afuera andando en bici, vamos a ser más visibles, vamos a hacer que las autoridades se den cuenta que hacen falta más circuitos para ciclistas, más seguridad. Cuando utilizas un medio de transporte en una ciudad tan grande como esta y en cualquier otra ciudad, eh, tienes, tienes, tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Y nos dimos cuenta que en la medida que tú conozcas tus obligaciones, también puedes ejercer tus derechos. Entonces lo que hacemos en el grupo desde hace algunos años es enseñarles a los ciclistas cuáles son sus derechos. Y las obligaciones de los ciclistas no distan mucho de las obligaciones de los peatones ni de las obligaciones de los automovilistas. Claro, los ciclistas tienen menos obligaciones que los automovilistas porque el vehículo que lo transportamos no es tan peligroso como un automóvil. Otra cosa son eh, las caídas por la misma oscuridad. Era una bajada ya saliendo de Ceú para entrar a, a Miguel Ángel de Quevedo y me tocó un hoyo, no lo vi. Instintivamente freno con los dos frenos izquierdo y derecho y la bici se me amarra, me doy la voltereta total y caigo en el pavimento. Pero Llevaba lentes, entonces a mí me daba cosa partirme la, la nariz o romper los lentes Caigo con la barbilla en el, en el suelo y me abrí un poquito la barbilla. Y, y, y me acuerdo muy bien que lo primero que yo hice, así cuando ya caí, dije: Creo que estoy entera, así de mi bicicleta está bien. A ver. De las primeras salidas que tuvimos, en una vuelta, yo venía muy concentrada en el piso, no me doy cuenta que había una curva importante y derrapé, ¿no? O sea, en ese segundo dije, dije, o me estampo en la banqueta o me dejo caer y cuál de los dos será menos grave, ¿no? <ríe> y pues me dejé caer. Y entonces esas caídas pequeñas ¿no? me hicieron entender cómo podía yo hacer un mejor desempeño en vueltas cuando venía rápido, cómo hacerle conocer mi bicicleta. Es un vínculo que se hace del ciclista con su, con su bicicleta. Yo creo que todos o la gran mayoría de la gente que conozco quiere mucho a su bicicleta porque te acomodas, te haces uno y la llegas a querer porque te lleva a todos lados, te lleva donde tú quieras que te lleve siempre. Y, y si la tienes bien cuidadita, no te la nunca. Hasta donde tú puedas y si tú llegues, ella va a estar contigo. Les ponemos nombre. La más grande que utilizo la uso para las rodadas, es una, una de montaña grandota. ¿sí? Todo el mundo dice que es un torote y esa se llama Lucéfalo porque también es uno de los caballos famosos de la literatura. Olivia se llamaba. Era muy bonita, muy ligera también, porque bueno era una velocidad y para ir a la, al, al trabajo era súper práctica. Justo una amiga muy querida me dijo que ella que estaba vendiendo su bici y la fui a ver y me encantó. Entonces, de broma, yo le puse Gloria a esta, porque era como la otra, esa canción que dice, ¿no? Ahora te llaman las Glorias. Pero también es como un. Pues, la gloria, ¿no?, que te da salir y ser libre y sentir el aire en la cara y ser feliz por esos cachitos o cachotes, depende de las rodadas que luego se avientan. Entonces cuando algo te da muchas satisfacciones y mucha felicidad, tienes a tener un apego así a esa bicicleta. En este caso, pues mi bicicleta se llama la bala de plata o Silver Bullet, porque pues además es pateada y para mí ha sido este, como una bala de plata, ha matado muchos de mis demonios. Literal pedaleando no he perdido el equilibrio, entonces me ha ayudado mucho Claro que le tengo mucho cariño a mi bicicleta, la cuido, la lavo, la tengo guardada en un lugar donde no se ensuce, donde no se moje, le pongo tiene una lona. O sea, es como si fuera casi, casi un, una extensión de mi persona. A partir de ese día me prometí que iba a conocer mi bici, que, la iba, que iba yo a tener una relación con ella, ¿no? porque es una proyección de nosotros. Para mí es una proyección mía, ¿no? Como me comporto yo, se comporta la bici. Si yo me comporto con miedo, vas a caerte, te va a pasar un accidente. Si te comportas con seguridad, la bici se comporta como tú, ¿no? Es mi bici. Aprendí mucho a raíz de, de todo esto, que yo venía toda depre y, y, y triste por muchas cosas personales. Agarrar la bici fue como encontrarme otra vez. Fue como descubrir que hay cosas que me gustan y que puedo hacer. Y de repente pasa esto, me vuelvo a caer, metafórica y, y pues literalmente hablando. Y nada, pues te paras y vuelves a atreparte a la bici y sigues, porque pues así es esto. Me ha enseñado también muchísimo que cuando estoy en el peor momento, con un dolor terrible o con lo que sea, y voy en la bici y nada más sigo moviéndome, ¿no? O sea, porque llega un momento en que el cuerpo, la verdad, se sigue moviendo y la mente es la que <risa> la no está en sus temas. Y cuando estoy ahí que digo, ya no aguanto, ya no voy a poder, no voy a subir, lo que sea, que a veces esos diálogos, y, y al mismo tiempo le digo a mi cuerpo, pues tú sigue dando hasta donde llegamos y cuando llego digo si sí pude ¿no? y entonces eso en mi propia vida en mis temas personales profesionales cuando me siento en el no voy a poder y digo, Ay, pero si llegué a tal lugar y si llegué a la montaña y si subí acá como esto no lo voy a poder hacer cada día esas son como reafirmaciones de que se puede pese a que te puedas sentir súper cansado débil y por eso digo sí si pues, me aviento y eso la verdad nunca lo hubiera logrado o bueno, creo que no lo hubiera logrado tan fácil si no hubiera tenido esta oportunidad de conocer el ciclismo de esta manera. Para mí el ciclismo me ha permitido este relax, esta, esta posibilidad de, de desestresarme. Yo cuando, cuando voy rodando en las calles y todo en las noches, no eres exactamente nadie. Eres parte de un grupo e insisto, no soy una mujer que, que vaya por la vida queriendo vamos competir contra nadie. Contra mi, contra mi misma seguridad, porque andar en la calle también nos pues lleva, pues lleva un reto. Recorremos diferentes lugares de la Ciudad de México y vamos a pedalar, vamos a ejercer nuestro derecho de ocupar la vía como cualquier otro vehículo, más que es la bicicleta. Hola, mi nombre es Fernando Rosas, soy ingeniero civil y me dedico a la construcción. Actualmente me dedico básicamente a la construcción de edificios del departamento de departamentos y oficinas en el área propuesta bueno, yo soy Belén Martínez, soy química, farmacéutica, bióloga de profesión y la vida me llevó por diferentes caminos hasta estudiar negocios. Mi empresa se llama Carmel Tech y la misión de esta empresa es realmente ayudar a los inventores que hay en México a crear negocio a partir de sus tecnologías. ¿no? Hola, yo soy Abril, soy diseñadora gráfica, me gusta mucho la fotografía, leer y últimamente traigo una pasión ahí con, con los métodos de infusión de té orientales. Trabajo en una agencia digital que consume pues la mayor parte de mi día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alex udiño eh, yo me dedico a la consultoría, tengo ya más de 7 años dedicándome a la consultoría, eh, mi nicho de mercado son los pequeños empresarios. Yo les ayudo a que tengan una mejor empresa, básicamente con tres cosas, que es orden, administración y control. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Yo me llamo Josefina Claudia Herrera y trabajo en Enfoque Noticias. Soy la coordinadora de noticias, pero también soy una ciclista.